Hola, buenos días. Soy yo, otra vez, un ecuatoriano en Japón. Um, me encuentro ahora mismo en la estación de Nippori. Estoy esperando a alguien. ¡Nippori! Uh, y vamos a ver qué hay por aquí. Vamos, Voy a visitar algunos lugares. Uh, y otra vez, si se encuentra que interesante, que valga la pena grabar y compartirles. Uh, les voy a hacer saber por lo pronto esperemos a quien tenga que esperar estamos caminando por no me acuerdo cómo se llama la calle uh, pero nos dirigimos a no me acuerdo cómo se llama el lugar Ya, cuando lleguemos les voy a mostrar eh, se parece un camino bastante bonito bajamos las gradas y vamos a continuar a bueno, si leo bien el kanji se llama ya yanaka no puedo yanaka ginza vamos a ver qué tal eh, que hay por ahí Encontramos un santuario, este, um, un santuario budista uh, del dios o de la diosa local de la longevidad. Ahí está Oji Sosan, Oji -sosan este, que permite, o bueno, protege, es el protector de este tipo de lugares. Entonces aquí se toca la campana y se reza por una longevidad. bonita tienda de artesanías locales. Uh, parece que venden cucharas y estas no sé uh, bolitas. Parece que estas bolitas uh, tienen una apertura en el medio para poder incrustar este metal uh, y esto se pone en el cabello. Es un sujetador para el cabello. Se ¿Sí han visto, pues, este, uh, como las chicas se sujetan el cabello con este en la parte de atrás. Kokeshis, unos eh, muñecos tradicionales japoneses tan bonitos, especialmente este me gusta pero, ¿eh? encontramos una tienda de hanko, de hankos con diseños ¿Sí? interesantes, todos estos hankos grandes de aquí está escrito Ito, que seguramente es un nombre, Ito, Ito, Ito, pero los diseños, por ejemplo, una ameba un conejo borracho, un ramen los diseños son distintos ah, y también puedes tener seguramente los este, jankos o los sellos japoneses con otros diseños eh, para más pequeños. Se ve interesante. Incluso tienen uno con las líneas de nazca que está en Perú. Uh -huh. De sí. mm, en Perú, ¿eh? ¿no? Miren estos muñecos. Algunos modernos, como no lo sé, a uh, Bardock. Y otros tradicionales. <risa> Este tipo de muñecas seguramente nos perseguirán en nuestras peores pesadillas Si es que cobran vida alguna vez Desde aquí puedo ver una... Tengo una vista cuanto menos pequeña, alejada del Tokyo Sky Tree Este sí, son ese tipo de montículos que a la gente se los pone encima Uh, en los festivales uh, esto es uh, cargado la gente carga esto en sus espaldas usualmente muchas personas se ponen abajo para cargar esto este tenemos el tem eh, la puerta del trueno abajo caminar y todo eso es el camino hacia ascensores y el templo de Sensoji y la pagoda ahí atrás una linda vista de la ciudad de asakusa Uy, entramos al mercadillo, al pasillo del mercadillo de Asakusa. Como es de esperarse, tenemos tiendas de regalos y recuerdos por doquier, a la izquierda, a la derecha. También tenemos unos este, restaurantes de y aquí o de bocadillos a lo largo de este, de este paso. Ah, pero claro, es una ciudad bastante turística, es una región bastante turística, así que tiene sentido. Tener este montón de regalos y recuerdos a lo largo de la calle. Nos aproximamos al templo de Sensoji, ¿verdad? Con la pagoda a la izquierda. Nos acercamos, vamos a rezar. Uh, para ver qué nos depara el futuro. Con suerte, algo bueno. Bueno, se nos atocó un tempura, así que yo pedí tempura, abajo debe tener arroz, este es un curtido, arroz, huevo, té verde y tempura. Es un restaurante de tempura, así que tenemos tempuras en todas partes. Este es el dios de estudio, parece. Y lo interesante es que parece que en Japón ya no quedan muchas estatuas de este tipo. Pensé que era un animal, como el león o la esfinge, pero no, parece que es un perro un perro, pero es con una forma especial, y este tipo de estatuas ya no quedan muchas en Japón. Ya, qué bonita iluminación que nos, que nos espera en esta ciudad, estoy en la ciudad de Kagurazaka, creo que se llama, Kagurazaka, el día se está poniendo, um, y vamos a ver qué encontramos aquí. Bueno, eso es madera, pero supongo que es una tienda especializada en cosas de piedras. Encontramos un templo. Vamos a ver qué templo es. En este templo, en este, sí, en este templo vive la diosa Bishamonten. Si sí, la gente que me está viendo conoce el, el, el anime llamado Noragami. Noragami. Hay un anime que se llama Noragami. Seguramente ahí sale Bishamonten, es una diosa mujer con un león, no sé qué. Pero este burger king es raro porque, primero, es, es extraño encontrar un burger king este, si no es una ciudad grande en Japón. Segundo, el logotipo no se ve bien en la cámara, pero el logotipo, el color del logotipo está este, desteñido, es como que no tiene mucho color, está desteñido por la luz del sol. Después, el king no tiene luz. Y encima más tampoco hay gente adentro, no sé cómo ha sobrevivido este working con ese tipo de apariencia, es interesante. Atravesamos la puerta Tori y entramos. Este es un santuario shintoísta para este, las relaciones humanas. Y bueno, para terminar el día estoy comiendo esto. Cushi. Cushi. es una comida en la que va a venir uh, pequeños bocadillos estos bocadillos vienen como son pinchos básicamente vienen en, en, empalados en un pincho y puede ser carne de vaca puede ser pollo y se come uh, cada vez que ordenes así se ve el restaurante tienes a las personas preparando al frente y es un restaurante cuanto menos acogedor. Con esto creo que bueno comeré en la noche y uh, veremos mañana. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos la próxima. Bye, bye.